Mi relación con la tecnología, bueno, eh, llevo años de investigadora, en temas de informática y de ciberseguridad y básicamente lo que consiste este trabajo es en desarrollar productos y servicios que nos permitan protegernos ante las amenazas y los peligros de Internet. Para ello pues, se desarrollan diferentes herramientas que nos permitan estar protegidos y bueno, he estado haciendo investigaciones relacionadas con diferentes ámbitos como pueda ser la aplicación de Machine Learning, investigación en seguridad en, en dispositivos de IoT y otro tipo de, de temas relacionados con la protección y la ciberseguridad. Yo creo que esta labor es tanto de mujeres como de hombres. Creo que no es algo exclusivo de, del género y que no debe ser algo discriminatorio respecto del de género, sino que creo que hay espacio para todos y que, que todos tenemos cabida en, en este mundo. De hecho, hacen falta muchísimos profesionales, van a salir miles de puestos de trabajo próximamente y creo que, que hay espacio para todos y que es buena esta, esta diversidad.